Hola, hola, chicas. Buenas tardes. Me estoy conectando unos minutitos antes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ver quién se conecta conmigo. A ver. Estaba desde la semana pasada que quería dar esta, este pequeño tuto. Y recién tengo tiempo para hacerlo. Ya, así que ahí está Vilmita, Hola, mi Vilmita está ahí. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? He puesto que me iba a conectar a las 4. He puesto en el grupo oficial. Siempre hay que estar mirando tanto el grupo oficial como el grupo de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Ahí siempre estamos dando tutoriales y estamos tratando de entretenernos, ¿no? Todos. Así que buenas tardes, ya estamos aquí. Hoy voy a enseñarles, voy a enseñarles a usar la laminadora. Hola Claumi, María Gusta, ¿cómo están? Hola, bendecida tarde desde... A ver, desde Colombia. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Voy a enseñarles a usar la laminadora. Es muy fácil de usar realmente y vamos a hacer un midori. Ya. Me estoy conectando unos minutitos antes porque siempre estoy viendo el tema del internet, ¿no? Para que todo esté bien. Voy a trabajar con los papeles que, digitales, porque estos son papeles digitales que me obsequió... Eh, mi amiga Raquelita, miren qué bonitos sus, sus papeles de Cactus Fan. Yo me los imprimí toditos. Toda su colección me la imprimí porque me encantó. O sea que tengo para hacer un montón de proyectos. Con el Midori lo único que vamos a utilizar es, mmm, si no me equivoco, tres hojas nada más, ¿no? Miren todo lo que imprimí porque me gustaron mucho los colores, ¿Ya? Así que, este, si les gusta la colección, ahí está la colección. Si les gusta la colección, pueden contactarse con Raquelita para eh, el imprimible. Hola, hola. Hola, Carmen. Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Nadia Madero. Hola. Nadia desde Ecuador. Patricia, Jenny. ¿Cómo están, chicas? Eh, como les digo, si ustedes imprimen la colección, Van a tener muchos papeles, ¿no? Yo hice eh, este pequeño tutorial que también hizo eh, Betty, Berti, perdón, en Estraperas en, en de Miércoles. Miren qué facilito. Y le agregué estas eh, tarjetitas que también trabajé con la laminadora. ¿Ya? Ahí ven, miren. Ahí está. Ahí está. Oh, este fue, es más, todavía tenemos que hacer, no hemos podido todavía hacer el sorteo con Mora, porque Mora ha estado de cumpleaños, pero este, este lo hicimos también con, eh, este lo hice también con los papeles digitales de Raquelita. Hola, hola. Yo las tengo, dice Clau. Ay, excelente. Sí, están hermosos realmente. Y miren, eh, cuando he usado mi laminadora, he podido hacer, este detallito, ¿no? Ponerle este eyelet pequeñito y colgárselo aquí. ¿Lo ven? Entonces realmente sí vale la pena tener una laminadora. En mi caso, también tengo una MIN, pero tengo una MIN. Hola Carmen, una MINI MIN. ¿Ya? Entonces yo la MINI MIN la uso solamente para foilear y esta, la laminadora, sí la uso para, propiamente, para laminar. ¿No? Entonces, yo hoy día les voy a enseñar a usar la laminadora, que es muy fácil. Ya, chicas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, siguen entrando a saludar. Y este es el proyectito que vamos a hacer. Rapidito, facilito, ¿ya? Eh, como les digo, laminé. Laminé las tapas, ¿ya? Ahí lo ven. Eh, de... Saludos cordiales desde Costa Rica. ¿Cómo están? Hice también, eh, quise en realidad, quise hacer los cuadernillos de adentro también laminados, pero no vale la pena hacerlos laminados. Estos ya están laminados, no les he puesto hojas. Y este es el cuadernillo, miren, eh, que no es laminado y yo les voy a enseñar a hacer este tipo de cuadernillos que no son laminados. ¿Ya? Muy fácil. Aquí tiene unos pequeños agujeros como para que ustedes guarden, ya sean los tags. Ay, perdón. A ver, a ver. Espérense, espérense, Ay, lo, lo, lo he sacado al revés, un ratito, un ratito, un ratito. Acá está, ¿ven? Por estos este, bolsillitos. Hola, saludos, hola Marilu. ¿Cómo estás, Sarita? Por estos eh, huequecillos que vamos a hacer, por estos huequitos, pueden meter tranquilamente sus tarjetitas, ¿ven? Con todo y el laminado, ¿eh? Miren, ya, por acá también. Lo agarré al revés, por eso es que no me da no me Pero ahí está, tarjetas grandecitas, chiquititas. ¿No? Pueden hacer taxitos. A ver, ahí está. ¿Ven? Hola, hola, por acá mejor, pero aquí en Puerto López está todavía en rojo. Parece que el 15 pasamos amarillo y ahí podría hacer algo. Solo me he dedicado a pintar, no tengo cardeo. Ay, Nadia, tú pintas tan bonito. ¿Cómo consigo los papeles digitales o mejor los diseños? Yolanda, eh, Raquelita Moros los tiene. Ya, A ver si por ahí Vilmita me ayuda a etiquetar a Raquel. Y... ¡Ahí está Raquel! Hola Raquel, ¿cómo estás? Voy a enseñar un Midori. Un Midori. Miren, se han salido porque no lo he terminado de pegar. Lo quiero pegar ya con ustedes. Voy a enseñar un Midori. Así, muy rapidito, muy facilito. Ya. Ahí está Raquelita. Raquelita es de Raimi Atelier. Y ella es la que tiene los papeles. Qué cositas lindas haces. <risa> gracias. Gracias, Raquel. Todo, todo es gracias a tus hermosos papeles. Miren cómo yo he ido en y ahora es donde voy a enseñarles esto del de emicado. Mientras voy hablando, voy a prenderla en la máquina porque les cuento que para emicar se tiene que calentar la máquina, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a calentar la máquina. Ya, esta maquinita de emicado me la compré. A ver, tengo tantas, este... Esta maquinita, mientras que vamos calentando, yo voy este, a contarles. Esta maquinita me la compré en Tailoy. Hola, hola, hola. Esta maquinita me la compré yo en Tailoy, ¿ya? Es una marca Warrior. Ahí está. ¿Ya? Me la recomendaron, así que esta fue la que me compré, ¿ya? Eh, para usarla, para prenderla, aquí está el botón que empezó, suena fuerte, es bastante fuerte. Y el botón es eh, empieza en, en rojo, ¿ya? Luego, cuando ya está caliente, sale una, un botoncito verde aquí. ¿Ahí lo ven? Sí, un botón verde. Entonces, eh, ¿cuál es la, la manera correcta de prender su máquina, su indicadora? Eh, es prenderla primero. Eh, para esto, antes, estos trabaja con unas... A ver, acá les voy a enseñar. A ver, a acá. Trabaja con este tipo eh, de mica, ¿ya? Que la venden ahí mismo también en Tailoy. Y viene por eh, micras. Viene de 80 micras, como ven acá. De 100 micras y de 150 micras. De este, que va a depender del grosor, no es cierto? Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, la manera, eh, y entonces yo me compro la más gruesa, la de 150 micras, porque yo quiero que quede así bien durito. ¿Ahí lo ven? Yo lo que quiero es que quede bien durito, por eso es que uso la de 150 micras. Pero para calentar la laminadora, para cuando uno recién empieza a usarla, tiene que ponerle en el número uno. ¿Lo ven ahí? El número uno. Hola Saidi, ¿cómo están? Y luego cuando se pone verde la paso al número 2. Luego la paso al número 3. Y cuando ya está en verde, ya está lista para para emitar. ¿Ya? Cuando está en verde, en el número 3. A ver, Raquelita dice, hola, puedes contactar. Ahí está. Ahí está Raquelita, está poniendo sus teléfonos. Bien. Entonces, sí, facilísima de usar. Voy a dejar que se vaya calentando ahí a un costadito. Mientras nosotras eh, vamos empezando a trabajar. El, el Midori ¿Ya? Hola, hola, ¿quién está ahí? Jessie Alvarado, ¿cómo están? Chicas Voy a ponerla un poquito A ver Voy a, a, a Acercar un poquito más la cámara Ahí, creo Mientras que se calienta, ¿ya? Porque sí demora un poquito para calentar Hola, hola de Loja Ecuador. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, acá tenemos las piezas para trabajar, ¿ya? Vamos a ver. Les digo las medidas, ¿ya? Esta de aquí, la primera hojita, es de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 28 y medio por 20, ¿ya? yo la pongo acá, la van a ver de 28 y medio por 20, ¿ok? Y luego necesitamos dos rectángulos de 13 por 20, ¿ya? Entonces, una de 28 y medio por 20 y otra de 13 por 20. Hola Cecilia Guerra, hola, ¿cómo están chicas? Estos dos, perdón, estos tres papelitos son los que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pegar estos dos a los extremos. Así, miren. Uno acá y otro acá. ¿Ya? ¿Qué dice? Dejé de hacer mi box-up para verla. <risa> ya, de ahí les voy a enseñar lo que estamos haciendo en la academia. De ahí les voy a enseñar lo que estamos haciendo en la academia. Para que las chicas les provoque entrar a la academia. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, vamos a pegar una primera por aquí. Me voy a ayudar con la... Me voy a ayudar con... Con la score. Para que pegue bien. Ya está. Deje. Hola, mis cari. Son bellos los papeles de mi Raquel. Hermosos. Y hace tiempo estoy... Que voy a hacer... Que voy a hacer mi Midori. Estoy así. Y al final... No hago, no tengo el tiempo, pero ahora ya, ya, ya, ya estoy. He querido hacerlo el viernes, pero no tuve tiempo. No importa, domingo, ahora todos los días parecen los mismos. <ríe> parecen domingo. Ya está. Hola, hola, hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, chicas? Ay, ya. Yo yo por emocionada, ya me equivoqué. Les cuento. Antes de esto tenía que hacer las rayas. No hay problema. No hay problema. Todo tiene solución. Voy a volver a cortarlo todo. ¿Ya? Yo por estarlas mirando, escuchando lo que están diciendo, me quedé emocionada. Vamos a ver qué color ahora vamos a usar. Me gusta este acá. Es que estoy viendo también que se está este, calentando. Ya. ya, es de 28.5 por 20. Leye, mientras las leo, mientras... 28.5 por 20. Ahí está. Este es el primero, 28.5 por 20 y el otro es de 13 por 20, ¿ya? A ver. Ya. 13 por 20. 13 por 20. No está, no está, no está. No está. 13 por 20. Y aquí también 13 por 20. Ya. <risa> Buenas tardes. Se veía muy azul el almuerzo. Ah, sí. <risa> muy azul el almuerzo. Gracias chicas. Voy a apagar un ratito porque miren, ya se está poniendo verdecito pero me voy a demorar un poco, así que voy a apagarlo. Voy a apagarlo, ¿ya? Ja, así es, nos toca estar viendo el calendario para hacer... Sí. Mi guillotina, esa es la guillotina que siempre uso, ¿ya? Les cuento, esa guillotina es la Tony. No, esta es la Tony, perdón, perdón, perdón. Esta es la Fiskar que me gané en el Strap Party de, eh, de Ecuador. Me gané el premio mayor. <ríe> ya. Yo, ¿qué les había dicho que iban a pegar, no? Así. Pero no, primero hay que hacer las, eh, los bolsillitos, ¿ya? Entonces no vamos a pegar todavía. Voy a dejarla esta por acá y vamos a empezar a hacer los bolsillitos. <ríe> Sí, eso me la gané. Me la gané en, en Ecuador. Es una belleza. Y ahora sí, ya no, no me, no me este, si no me voy a equivocar otra vez. <risa> Vamos a hacer primero los bolsillitos, ¿ya? Voy a hacer marcas aquí a dos centímetros, ¿ya? Dos centímetros acá y dos centímetros, uno y dos acá. Dos centímetros, luego aquí también dos centímetros y dos centímetros. Ahí está vamos a hacer una raya así. Yo de emocionada ya pegué y todo que según yo ya quería laminar, pero no, y aquí a este, a este lado vamos a dejar 3 ya. Tres ahí está Raquelita. Así que ahí a ella le pueden decir 1, 2, 3 en 17. Aquí, 1, 2, 3 acá. ¿Ya? Primero vamos a hacer las rayitas. La, perdón, los bolsillitos. ¿Ya? Entonces acá dejan 2, 2, acá dejan 3 y 3. ¿Ya? 2, 2, 3, 3. Y aquí me dejan 6. Perdón, 6 y medio. En 6 y medio. Perdón, perdón, aquí es 3.5. ¿Por qué me estoy equivocando? Tres, no, no, está bien, está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, si este es de 14, aquí en 7. Ya. Está bien. ¿Ya? Acá tres, este siete y este siete. Ahora sí. ¿Ya? Cada una de estas dos hojitas. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro... Oh. A ver, ¿dónde está mi lapicero tipo... Eso sí necesito urgente. A ver, yo todo lo tengo separadito acá. Pero cuando comienzo a trabajar, todo se, me, todo se me pierde. Vamos a ver si tengo por acá. Aquí está. Vamos a hacer un Midori, chicas. Un Midori. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los huequitos. Las rayitas. Uh -huh. Las rayitas de cada uno. El bolsillo. Ya, hay bolsillo más claro. Está uno. Vamos a hacer el otro y el otro, así ya, uh -huh. y para darle un pequeño detallito, un detallito, así no pues a veces ustedes ven eh, los bolsillitos con sus bolitas aquí. Así, unas bolitas aquí. ¿Sí? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una bolita aquí. Con la crop. Adile. Nuestra bolita por acá. Al último de todo, ¿ya? Esa que he hecho ya lo voy a emicar completo sin bolsillo. Pues, ¿no? Así queda. ¿Ya? Estos vienen a ser los bolsillitos, los bolsillitos, ¿ya? Igualito hacemos el otro, ¿ya? Para no, este, demorarme, lo que voy a hacer es lo voy a juntar así y voy a hacer mis rayitas, pues, ¿no? Ahí. Ahí a ver, a ver, según yo, ah, ya los puntitos nomás, Ay, hay que mosca la miscaria. Ahí los puntitos, así ya no tengo que estar tomando la medida ya, y acá solamente lo junto ahí vamos a hacer un y así simple nomás sin mucha cosa. Ahí está ya. Igual hacemos las rayitas. ¡Ay! Ahí están diciendo que hay una chica que es nueva. ¡Qué bueno! Les cuento ya al final también del, del Midori. Les voy a contar todo esto que hemos hecho para el famoso diccionario. Ya. Ahí está. Miren. Y hacemos sus huequitos. Les va a servir muchísimo, van a ver. Les va a servir mucho el diccionario. A las nuevas y a las antiguas también, les aseguro. Muchas de las palabras que están en el diccionario ni siquiera las conocía yo. Eh, tengo algunos años, imagínense, ¿no? Ya está, los dos, ¿ok? Ya están las dos. Ahora sí, recién hay que pegar mis cari, por favor. A mí me encanta equivocarme, de verdad. Sí les he dicho, ¿no? <ríe> a ustedes y a mis alumnas. Hola, hola, buenas tardes. Ya, ahora sí. Entonces ya saben, antes de hacer esto, de pegar, yo ya lo pegué acá, ¿no? Pero no, primero teníamos que hacer los bolsillos, si no por la gracia. Pero esta, por ejemplo, no lo voy a hacer con bolsillos y si la voy a, a, a emicar, sin problema, la voy a emicar. Sin bolsillos, ¿no? Ahora sí, estas sí van a venir acá. Uno acá y otro por acá. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo vamos a pegar? No lo vamos a pegar así, así como, como cualquiera, no. Vamos a pegarlo de una forma que se pueda respetar el bolsillo. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a echarle primero la goma a todo alrededor, ¿Sí? Ahí y luego solamente arriba. Acá. Uy, hoy, creo que no me están viendo. Acá. Como cerrando el bolsillo, ¿cierto? Ahí. Y arriba, arriba, arriba. Aquí. ¿Ya? Sí. Este grupo y el scrap. Sí, Vilmita, lo máximo. Vilmita corazón. Ya estamos. Ahí, casi, casi se me pasa acá. Ya estamos viendo quién nos la va a, a patentar. <risa> ¿Quién va a patentar? Ahí, este. Mi, mi. Este voy a ponerlo por acá. Espérense, espérense, espérense. Ahí. Ahí lo voy a poner. Ahí. Eh, vamos a ver quién nos va a ayudar a patentarlo ya. <risa> Listo. Acuérdense que en donde no están haciendo eh, poniéndole la goma, en la parte de abajo, porque la idea es que esto se pueda abrir, ¿no? Aquí está el bolsillito. Ese que me olvidé hacer en el otro. Ya, vamos a ver acá. Igual, todo el contorno así. ¿Ya? Y solamente arriba, arriba y arriba. Les va a servir muchísimo el diccionario, chicas, pero solamente se les va a compartir el diccionario a las chicas que hayan eh, aceptado las reglas del grupo. ¿Por qué estamos tan espesas? Ya dirán que espesas que quieran que, que aceptar, aceptar. Ya, ¿por qué hacemos eso? Porque ahí ya van a saber ustedes cuáles son nuestras reglas y van a aprender a aceptar y a, perdón, a, a cumplirlas, ¿no? La que no cumple ya sabe, porque la idea es que sea un grupo bonito, un grupo que podamos compartir. Ya. <risa> ya, voy a cortar aquí un poquito. Hay un sobrante que no me gusta. Vamos a cortar. Así que todas tienen que haber pasado por ambos eh, reglamentos, no solamente el del grupo, sino también el del de garaje trapero. Ya hemos detectado muchas chicas que han estado participando de las actividades, de todas, sin haber aceptado el grupo. Y eso es una falta de respeto para nosotras, como las eh, que estamos trabajando, ¿no? Que no lean eh, nuestros comunicados. Entonces, por favor, ya saben, ya tienen que leer sí o sí las reglas del grupo y aceptarlas. Bien, ahora sí. Ay, yo como soy un poquito quito detallista. Ya. Sí, acepto. Ajá, solamente las que hayan aceptado. Voy a marcar en 13, miren. Voy a marcar en 13 y en 15 y medio. ¿Ya? 13 y 15 y medio vamos a marcar. Así. Esto va a estar marcadito. ¿Por qué lo marco? Porque lo voy a imitar y después voy a poderlo tranquilamente eh, doblar también sin ningún problema y ahora sí voy ahora sí vuelvo a aprender pero como ya calentado un poquito ya va a ser más rápido así me lo van a tener ya este es el otro que yo he hecho también lo voy a ah, no pero no he traído otra mica creo eh, no he traído otra mica voy a ver Después voy a, a traer otra mica. No me parece que no he traído. Ya estoy haciendo que caliente nuevamente. Ahí está, miren, qué bonito. Y, a, y ahí ya mi casa. pero he traído una sola mica más. Era para traer dos, ¿no? Les dije que la mica que yo usaba era la de 150 micras, ¿cierto? Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Esto se va a meter por aquí, así. ¿Ya? Así se va a meter. Ahí, ahí lo vamos a meter bien armadito ahí. Buenas noches desde España, Scrapmanía, ¿Cómo estás? Buenas noches desde España. A ver. Va viendo cómo se va calentando. Esta parte quema. Voy a dejar que, cal que siga calentando. ¿Ya? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Eh, a ver. Si no, mientras que va calentando, puedo hacer uno de los... Eh, Voy a hacer eh, uno una de los folletitos estos de acá, ¿ya? Hola, hola, hola, buenas tardes, soy nueva, si no, si no tengo mica. Si no tienen mica, lo que podrían hacer es usar este plastiforro, ¿no? Podría ser. Mis cari, explícanos de esa máquina de mica ahora. Sí, yo ya les estaba contando. Llegaron tarde, no importa. El video lo van a poder ver, ¿ya? Eh, sí, pues, recién han llegado, pero no puedo repetir todo porque tenemos que también tener respeto a las chicas que han estado temprano, ¿ya? L el video lo van a poder ver desde el principio, pero para hacerles un poquito más chiquito eh, y resumir, es una máquina de micadora. Eh, mi la marca es Warrior y para las de Perú, yo las he comprado, yo lo he comprado en, eh, en, en Tailandia. ¿Ya? Yo uso micras de 150, ¿ya? Y si no, pueden utilizar, a ver, el contact. Ahí está, alguien dijo, dame, ¿verdad? Pueden usar el papel contact, ¿no es cierto? Para hacerlo. Ahí, ahí, ¿Ya? Entonces, esta es la máquina que yo uso. Yo espero a que quede, eh, primero lo, lo caliento en el 1. Ahí, ahí, creo que ahí van a poder ver, en el 1. Y luego, una vez que ya se pone verde, voy pasándolo al 2 y así al 3. ¿ya? pero lo importante es que esté bien calientito para que pueda trabajar, si no no les queda bonito el imitar, ¿ya? y mientras que calienta porque vamos, va a demorar lo, lo apagué para poder hacer los, los bolsillitos, podemos ir haciendo eh, eh, dentro de la estructura van a haber eh, dos, voy a poner dos de estos ¿cómo le dicen? como libretitas ¿no? Eh, María Teresa, trata de acordarme entre el hospital las tareas de mi niño Ay, sí, ya me imagino ya, chicas Pero aquí nos relajamos, ¿no? Entonces vamos a hacer eh, este de aquí, que es muy, muy fácil ¿ya? Mientras que calienta El tamaño, vamos a ver el tamaño Este es el tamaño que voy a usar Es de 24 por 19, ¿ya? Vamos a hacer dos Vamos a hacer dos de estos. ¿Se está haciendo verde? Vaya. Vamos a hacer dos de estos. Y es muy fácil, ¿no? Marcamos por la mitad. Si es 24, la mitad es 12, ¿cierto? ¿Ya? No, no se preocupen, chicas. Los cuadernillos, como dices, eh, mi querida Saidita. Los cuadernillos. Vamos a hacer dos cuadernillos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar de 24 por 19, ¿ya? Y estoy agarrando, uh, miren, ya se hizo verde acá. Verde acá, lo ver, voy enseñando, ¿ya? Ya se hizo verde. Ahora la, lo paso al 2. Y nuevamente espero a que se vuelva a hacer verde, ¿ya? No me voy de frente al, al 3. A ver, no sé si me están viendo. No me voy de frente al 3, sino voy, voy haciendo que caliente poquito a poquito, ¿ya? Eso sí es importantísimo. ¿Ya? Vamos a dejar ahí que siga calentando. Y vamos a agarrar estas. Oh, ¿Cuántas hojitas hay aquí? Si no me equivoco, hay 10 hojitas. Sí, 10 hojitas. ¿Ya? De 23 por 19. Y esto me enseñó mi amiga Carol. Que hicimos un álbum en el grupo de Bertie. Y me pareció maravilloso que aquí mismo en la Sport. En la tabla hagan su doblez. Me parece maravilloso. ¿Ya? Entonces, ya está listo solamente para utilizar. Les voy a enseñar a usar esta maquinita que a mí me encanta. No sé si la tienen ustedes, y si no la tienen, pues este ya tendrían que engrapar aquí a los costados de alguna de alguna manera buscar el engrapado, ¿no? Poco coserla, ¿no? Los cuadernillos este, se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro aquí... Ah, mire, ya se hizo verde ahora en el 3. En el 2. Ahora paso al 3. Eso sí, hay que esperar un poquito para que el, quede bien el... el emicado, ¿no? Ya. Yo siempre tengo estas, estos ganchitos ahí está lo engancho bien todo completo y vamos a ver miren esta maquinita me gusta, es, es de We Are, es el, la Stample Board entonces tiene, para que ustedes cambien de, de tamaño, hay, e, e, hay S, M y L en tamaño de grapa, ¿no es cierto? Yo voy a usar la M, ahí está la M, y aquí abajo, aquí abajo, están mis grapitas, esta es la M. Ahí está. Ya, ya se puso verde, y ahorita, acá está la E, miren, hay tres tipos de, tres tamaños, de engrapadora. Y voy a usar la M. Creo que ya tiene. Así ah, está con la M. Ya. Ya no, no voy a sacar de acá. A ver, a ver. Ya. Entonces, ¿qué hago? Ya está aquí la M. Espérense. Vamos a moverlo acá. Y voy a ir colocando aquí. A ver, tiene un imán acá que es lo máximo. Y va agarrándolo todo. ¿No? Ahí. Se, aquí, acá está la rayita que pueden ustedes ir viendo si está bien o no el, la raya por donde va a ir la, la grapa. Y solamente ustedes colocan así. Y agrapan Y ya está. Engrapadito por este lado. Yo no le he tomado la medida. Pero voy a tomarle. 4 y medio, entonces a este lado también voy a dejarle 4 y medio. Ahí 4 y medio. Y coloco. A ver, 4 y medio y ahí. Ah. Ahí. Ya, me aparece lo máximo esta maquinita. Le doy la vuelta. A ver, está derechito. Y agarro. Y ya está. Ya está mi cuadernillo. Ay, lo hice al revés. Ay, la ay lo hizo al revés. Ya no importa. El otro lo hice normal. <ríe> Ahí está. Aquí he hecho tres, miren. Ya, pero la idea es que por aquí. Sea por aquí. Sea por aquí. Yo lo he hecho al revés. Pero no importa. No importa. Esa es la idea. Ya. Me encanta. Me encanta usar este. Así que esta se la compré a Mabel. Las chicas que, que son de acá de Lima, como yo estoy soquita amable, ¿eh? yo a ella le compro todas las maquinitas. <risa> y ahora sí, ya está, miren, ya está en verde. ¿Cuál, consulta, ¿dónde compraste la laminadora? ¿Qué marca es? Carmencita, la laminadora es Warrior, ya, no importa, Warrior y la compré en Tailoy. En Colombia, ¿dónde puedo conseguir esa grapadora? Uy, oh, no, porque yo no soy de Colombia, este, Yandy. Pero yo creo que en cualquier, este, lugar en donde venden material de scrap, ¿no? Yo creo que sí. Ya, miren, ya está lista la maquinita. Yo creo que van a poder ver todo. A ver, ya está. Sí, está buenaza. Ya, allá la mando, ya, chicas. Ahí derechito. Ahí está. Toma su tiempo calentarla, ¿no? Pero me parece una maravilla. Ahí está. Todo en mi cadito. Uh -huh. Kelly, a mí me han dicho que sí, que estas laminadoras también eh, se pueden, eh, el, eh, ¿cómo se llama? Se puede foilear, pero yo no he probado, ¿ya? Y como les digo, yo las he separado, yo utilizo esta para laminar, esta, y la mink la utilizo para, este, la mink para, esta para laminar y la mink para foilear. ¿Ya? Pero a mí me han dicho que sí. Ahí está chicas. A ver, miren. ¿Ya? Si deseas, puedes volver a pasarla sin ningún problema. Yo hasta los trabajos de mi hijo he emicado sin problema. Eh, no, como él recién está aprendiendo a escribir, a leer, me mandan algunas fichitas... Los tableros que tiene de, de numeración para, para um, matemática y me parece una maravilla. ¿Ya? Como les digo, las compré en Taylor. Miss, en esa máquina de laminadora no se necesita poner el folder para laminar. No. Solamente la miquita. Si sí, me di cuenta, pero usted es nuestra Miss. ¡Ja! <risa> ¡Pati! Ah, no, por supuesto, yo soy la mí, pero me equivoco, ya saben, ya les he dicho y me encanta equivocarme. <ríe> ya miren qué chévere queda, ¿Mm? lo máximo, ¿no? Me parece una maravilla. Y bueno, y, y como les he enseñado, también he laminado las tarjetitas, ahí están. ¿Ya? ¿Dónde están? Miren qué bonitas quedan las tarjetitas. O voy a apagar ya, porque quema como pues no tienen idea. He laminado las tarjetitas, he laminado, ¿dónde está la otra que les quería enseñar? ¿Dónde están las letritas, las palabras? Acá, esta. Miren, qué bonita queda. O sea, puse la misma, es la misma lámina, ojo. Puse las piecitas así separaditas y las pasas por la máquina. Y este es el efecto, miren qué bonito, ¿no? Entonces, una maravilla. Una maravilla. ¿Sí? Entonces, si tienen la posibilidad de comprarse su laminadora, háganlo. Como les digo, yo tengo la, la min pequeña y por eso es que yo sé que también se puede laminar en la min, ¿no? Pero como les digo, este, tengo la chiquita. Ya, voy a ponerla a un costadito la máquina. Tienen que tener mucho cuidado porque sí quema, ¿ya? Así que miren todo lo que pueden hacer. Con la maquinita. Ay, a ver. Miss, tú tienes la min, ¿cuál es mejor? Yo, como les digo, yo tengo la min, pero tengo la chiquita. Ahorita les traigo la máquina. Pero Otro día entonces enseño la min. A ver. Esta es, esta es mi min. Es, es la chiquita. ¿Ya? La de Ana Griffin. Chiquita, y yo esta la utilizo solamente para foilear, ¿ya? Otro día, les prometo, a ver, ¿está derechito? si sí, ¿no? Otro día les prometo que voy a, a utilizarla, ¿ya? Pero yo solamente esta uso para foilear. A ver, a ver, a ver, ¿está derechito? A ver, un ratito, vamos a ver. Ajá, y ahora sí estoy bien. Esta la utilizo solamente para foilear, no la utilizo para laminar, pero sí se puede laminar. Sí se puede laminar, y por eso me compré la laminadora que es uh, más grande. Y esta solamente la utilizo para foilear, ya. Pero es, es linda mi laminada, mi mini. Mi. Otro día hago una una demostración de la mini, ya, y sobre todo para las nuevas, no. A las nuevas les va a encantar el, el diccionario que hemos preparado. Ahorrar para comprar todas mis herramientas. ¡Eso! Vamos a ahorrar. Ya. Seguimos, ¿ya? Para terminar eh, con, con el Midori. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar bien. ¿Ya? Voy a marcar nuevamente con mi, pero voy a marcar con esta, la más gordita. A ver, con esta reglita, ¿ya? Voy a marcar bien, porque acuérdense que lo que quiero es doblarlo, ¿cierto? Ahí está. Sin problema, se dobla. A ver, nuevamente me voy a poner acá y voy a... Hmm, ya está. Ya, como es durito, miren, como es durito, demora un poquito, pero llega. Ahí está. Ya, ahora marcamos el otro. A ver, vamos por acá, marcamos y hacemos el doblez. Y acá está, ¿ya? Ahora, siempre quedan estos bordecitos. Vamos a cortar. Aquí sí voy a cortar con una tijera más grandecita. A ver, me voy con esta tijera más grandecita. Voy a cortar porque me sobra. Miren. Entonces, ¿yo para qué quiero así tanto? Ahí está. También lo pueden hacer sin problema con la... Con la guillotina. Ya este, este lado, por ejemplo, está bien. Este acá sí hay que cortar. Perfecto. Ahora para hacerle un bordecito. Para hacerle un borde. ¿Dónde está mi corner chomper? Vamos a ahorrar la corner y vamos a cortar por los. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Unos bordecitos. Que se vea bonita. Ya está. Bien. A ver, a ver, a ver. A ver queda nuestra nuestro midori ya vamos a sacar este por acá y vamos a hacer los huequitos si ¿sí? le tenemos que hacer unos huequitos a ver. ya voy a marcar los huequitos ay no sé qué están preguntando pero después les contestaré para no demorarme mucho ya Voy a tomar la medida de un centímetro. Me dicen si lo están viendo todo. De un centímetro voy a marcar acá. Y aquí un centímetro voy a marcar acá. Ya, vamos a hacer dos huequitos. Dos huequitos. Eso quiere decir que vamos a hacer eh, aquí y aquí, en cada medio de aquí. Dos huequitos. Igual acá. Ya había marcado en cada medio. ¿Ya? Ahí estamos haciendo dos huequitos. ¿Ya? Ahí, muy bien. Háblense ahí porque yo ahorita no puedo contestarles. Ahí vamos a hacer dos huequitos. Uno por acá y otro por acá. Ya lo he marcado, ¿ah? uh -huh. Un huequito acá y otro por acá. Ahí está. Listo. Luego, yo no tengo la, eh, la croppadile, esa larga, que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero yo voy a hacer un simple hueco con un pulsón. Como aquí tiene 20, yo aquí en 10 voy a hacer un huequito. ¿Ya? No, como les digo, no tengo yo la, la grande porque no me la quería comprar. Decía, muy grandaza. Entonces, solamente le voy a hacer un hueco porque no le voy a poner ahí aileta. Ya, no le voy a poner aire. Vamos a hacer un huequito más grandecito porque por ahí va a entrar el elástico. Ahí, miren. Para mí con ese huequito es suficiente. Bien, ya está. Ah, importante abrir los bolsillos, ¿no es cierto? Vamos a agarrar. El lapicero y vamos a abrir los, el lapicero tipo cúter y vamos a abrir los bolsillos con mucho cuidado, ¿ya? Una pasadita por el mismo lugar nada más y se va la Big Bite, eso es, exacto, la Big Bite no la tengo, ni me la quiero comprar porque para mí es un mastodonte. Ya miren, estoy haciendo el huequito, quiero ver, ahí está, miren. Se abrió sin problema el bolsillito. ¿Lo ven? Ahí. Y así cada una. Sí, la Big Bite. Ahí está. Cuando este muestre la, su diccionario Vilmita, ahí nos vamos a enterar de todos los nombres, de todo lo que tenemos. Hay un lugar ahí para que ustedes puedan... Este, Miren, ahí está el bolsillito. Para que ustedes inclusive puedan ir marcando lo que tienen. ¿Ya? Muy bien, seguimos. A ver, de acá, por acá. Así, muy, muy suavecito, ¿ah? ¿eh? Porque si no, se pueden pasar acá y no es la gracia, ¿no? Ya está. Ahí está el otro bolsillito. Ahora nos vamos para este lado. Ya ven que si lo pegábamos todo, no iba a poder hacer los bolsillitos, ¿no es cierto? La emoción de estar en vivo. A ver, vamos a ver. No, le falta, le falta. No le puedo meter ahí. A ver, ¿quién va a ser sumidor y no importa este el cartulina nomás? Ahí está. Miren el bolsillazo que viene ahí. De cartulina, si no quieren de... No, no tienen para emicar, ¿no? Pueden hacerlo de cartulina. Obviamente, abren los huequitos antes, ¿no? Abren los huequitos antes. Para que esto quede como bolsillo de verdad. Ahí está. Ahí está y el último el ultimito que viene a ser acá con mucho cuidado ah ¿eh? ya está ya ya están todos sus bolsillos miren ahí van a entrar ven Ahí van a entrar, ¿ya? Este, aquí, este de aquí se sobresale, así que aquí tendría que ir uno más chiquito, ¿ya? Listo, ya están los bolsillos abiertos, los huequitos. Ahora vamos a ponerle los eyelets. A ver. Vamos por los eyelets. Vamos a ver. Mm, moradita. Eh, tiene mucho morado aquí la colección de Raquelita, así que vamos a ponerlo con morado. Ya, ajá. Ya había hecho el hueco, muy chiqui el hueco chiquito. Acuérdense que el, la crop tiene para hacer dos huecos: uno más grande y otro más chiquito. Ya, vamos a hacer el, el más grande. Ahí están, ahí vamos utilizando las herramientas, ¿no? Ahí en el diccionario de Bismita se van a dar cuenta de todas las herramientas que tenemos para utilizar y hacer nuestros scrap. Son una maravilla. Y para las que recién empiezan, esta de aquí me parece que debería ser la primera que deben comprar. La Cropa La famosa Cropa ya ustedes van a ver si les conviene la de la grande o la big buy, ¿no? Ya está. Listos los agujeritos, ¿no? Ya está perfecto. Ajá. Como les digo, si, hubiera, si tuviera la big buy podría hacer esto aquí en el medio, pero no tengo. Así que no me va a hacer problema. Igualito voy a poder trabajar sin problema. ¿Ya? ya antes la he puesto, ¿no? Le he puesto por aquí y le he chancado y agarra el aire. Pero no voy a hacerme bolas en este momento. Listo. Ahora sí, vamos a sacar. Miren, normalmente para hacer estas, eh, estos midoris, no utilizamos este tipo de, de elástico ya utilizamos los redonditos yo también tengo los redonditos pero no quiero usarlo porque ustedes saben cómo me gusta el dorado entonces he utilizado estos de aquí que son eh, los chatitos no pero normalmente lo van a ver van a ver la, la mayoría que se hace lo hacen con los redondos pero miren queda bonito me encanta así que así he utilizado este de aquí muy bien que van a tomar una medida duplicada de todo el, el, el largo, ¿no? Uno, dos, ¿ya? Y lo partimos por la mitad, ahí. Eh, eh, duplicamos porque van a ser dos, ¿no? A ver. Ahora sí. Solamente vamos a pasar el elástico, la goma, como le dice, ¿no? La goma, el elástico. Ah, los que tienen el, pa el papel de Raquelita lo máximo van a poder hacerlo. Si no tienen la laminadora, simplemente no lo hacen eh, laminada, ¿no? Pero podrían hacerlo con el papel contact, como dijo mi amiguita, ya no me acuerdo ahorita quién ha estado diciendo, pero tranquilamente pueden usar el contact. Uh -huh. Ya, así que no se limiten y trabajen con lo que tengan. Yo estoy usando la laminadora porque la tengo y para que... Si es que por ahí algún día les gustaría eh, comprársela, ya saben más o menos cómo funciona. Ya. No se preocupen que en los Midoris esto es normal que quede, ¿ah? ¿eh? No es que es normal. ¿Ya? Ahí va uno. Vamos con el otro. Vamos a poner el otro. Como les digo, yo estoy usando el dorado porque me gusta. Tenía este elastiquito dorado. No lo tengo redondito porque si no hubiera usado el redondito. Ahí. Algunas lo ponen de aquí a aquí y ya no se ve esto, por si acaso. Pero yo quería que se vea. E Esa es ya mi versión, ¿no? <ríe> ya aquí. Vamos a amarrar acá. Ya está Y cortamos acá Perfecto Ya así va a quedar Y aquí simplemente a ver Quiero recordar que está, a ver, Porque a veces me equivoco Los bolsillos están acá Eso quiere decir que este es el derecho Ya Entonces vamos por Las libretitas que hemos hecho Y solamente las vamos a meter por acá a ver, aquí va una, ahí, y acá va la otra. Hola, hola, a ver, me conecto, no se preocupen, no se preocupen que van a poder ver el video sin ningún problema en el grupo, ¿ya? Van a poder verlo. Si quieren, aquí también le hacen un bordecito con la corner, aquí en las esquinas, no, Pero ya está, miren qué bonito. ¿Qué nos falta? Poder cerrarla, ¿cierto? ¿Dónde está la otra tirita? Por acá está la otra tirita. Para ahí, ahí es donde tenemos que utilizar el del medio. Eh, Pamela, he usado la de 150 micrones, ¿ya? No se preocupen que el video va a quedar aquí. Ustedes lo van a poder ver sin problema. A ver, ahora sí vamos a usar, vamos a tratar de hacer un poquito más grandecito el huequito, ahí, no se va a ver el hueco, ¿ah? ya van a ver ustedes, este hueco del medio no se va a ver, vamos a ver, ahí está. Eso Vamos a doblar por la mitad, este de acá. Hola Lidia, ¿cómo estás amiga? A ver, necesita fuerza. Ay, me salí creo. <ríe> me salí, me salí, ya. Se salió el, se apagó, se apagó el internet. A ver, ¿están ahí? Si ¿Sí, no, a ver, confirmenme, por favor. Este sería el del medio. Ya. Voy a ver que agarre todo completo, sin problema. Excelente. Ahí está. Espérense, espérense, espérense. Ahí Perfecto. Entonces, aquí ya lo amar. Sí, ya. La Carmencita. Hola, aquí estamos. Ah, ya me pareció. Vi como que se había Ahí. Listo. Ahí está Sumidori. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? fácil. Si no tienen la para hacer la mica, ya saben, lo pueden hacer o con papel contact o simplemente su cartulina, ¿ya? O forran, ¿no? Forran las tapas y hacen su midor. Y la cosa es que, que lo hagan. Esa es la idea. ¿Ya? Voy a poner unas cintitas, una decoración así sencilla. A ver, ¿dónde están? Yo había hecho estos que me encantaron. Miren qué bonitos. También con las... Con eh, el, el emicado. Miren qué bonitas quedaron. Estas las podemos pegar aquí. Su cactus fan, que es el nombre de, de, la, de la colección de Raquelita. Esa puede ir ahí. ¿Y dónde está el nombrecito? No lo he visto. Me falta la palabrita. Yo la tenía por acá. Ya no la tengo. Vamos a poner este, este de acá de France. si no. Miren qué bonita queda con el, con la mica, ¿no? Pasada con el con el, la laminadora. Ahí está. Esta la podemos poner aquí. Ya. Primero estoy decorando, ¿ya? Y luego ya pego. ¿Sí? Ahí, acá está. Esta es la que quería poner. Se me, se me puso por ahí. Esta va a venir acá. ¡Hola! Sí, lo exacto, y Lo va a proteger del uso, justamente. Acá estoy... Tengo cintosquatch ahí, ¿ya? Miren acá. He sacado... De todo, tul, más o menos los colores tul, Esta blondita, el dorado que nunca falta. Este también. Y todas las voy a meter acá para que decore. Sí, lo va a proteger. Definitivamente va a proteger nuestro midori. Por acá. Otro por aquí. Ya. Esto se va a salir, no hay problema, un ratito, mientras que coloco acá el detallito. Vamos a poner un detallito. Aquí para que no se vea esta parte, sí que no me gusta que la veo medio ruca. Entonces le pongo su detalle. En el detalle está lo más lindo, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por ahí está Tania también de Ecuador. Esperen, esperen que este se me se me pasó para el otro lado. Aquí te quiero ya. Ahí. Ahí está. Miren qué bonito queda. Vamos a cortar este. Está muy grande. Este también está muy grande. Ahí está. Uh -huh. ya, yo ya sé. Yo primero lo coloco y luego lo pego. Y aquí van a venir mis tarjetitas. Sí, quedó hermoso. ¿Sí o no, chicas? No es por nada, pero quedó bello. Aquí tiene que ir una tarjeta más chiquita. No puede ir este, por ejemplo. Muy grande, se sale. Aquí está la otra tarjetita. ¿Ven? Valió la pena el. Valió la pena el esfuerzo, ¿no? Hasta la equivocada valió la pena. A ver, aquí está el otro sobrecito. Este lo voy a hacer para que se vea ahí. Y este por aquí. Ya. Miren con las tarjetitas qué bonito queda, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Vamos a pegarlo con este pegatodo. todo. Vamos a pegarlas, ¿ya? Ahora sí, yo las había tenido así nomás. ¡Recién llegas! No te preocupes, Julita. Lo vas a poder ver después. Todo queda grabado. Todo queda grabado. Ese vamos a poner por aquí. Ya saben, los papeles los tiene Raquelita. Son hermosos. Emochos. En muchos, en muchos. Este vamos a poner acá. Ahí. Ahí un poquito más arriba. Y este vamos a poner por acá. Acá está. Y este que dice. Cactus fan. Vamos a ponerlo por acá. Acá. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí. Ya. Ahorita las leo un ratito, ¿ya? Ahorita las leo. Miren qué bonita quedó. A ver, voy a leerlas. Digitales, sí, son digitales. Ahora sí puedo repetir todo, si quieren. <risa> no, repetir no, pero al menos este, las preguntas que quieran. ¿Ya? Ahí está nuestro Midori. Miren qué bonito quedó. A ver, ¿qué dice? Muy bonito. Gracias, chicas. Qué, y qué fácil, ¿no? Qué fácil de hacer. Así que hágalo. Si no tienen laminadora, no hay problema. Ya, eh, Creo que Julita estaba preguntando, no lo hice con la MIM, lo hice con una laminadora. Los papeles son los papeles de mi amiga eh, Raquelita. Son digitales y pueden ubicarla ella en Reimi Atelier. ¿Dónde están los papeles? Voy a sacarlos por acá. Voy a volverlos a poner por acá los papeles. Estos son los papeles digitales, preciosos. ¿Ya? Y son de Raquelita. Raquel puso ahí su teléfono, si no me equivoco. La colección es Cactus Fan con Raquel Amorosa. Ahí está María Teresa poniendo su nombre. Son una belleza. Miren, por Dios, qué bonito. ¿Ya? Eh, y todo lo he hecho con la laminadora. Quedó bonito. Ay, ay, vamos a volver a pegarlo bonito ahí. ¿Ya? Ahí está. Su decorado, su detallito. Eso sí hay que dejarlo que seque un poquito. Y ahí está el famoso Midori. Aquí pueden ponerle algún detallito. Claro que sí. No le voy a hacer más detallitos porque ya estamos. Terminamos. Hola, bonito trabajo. Gracias, Miss. ¿Se puede pegar con silicona líquida los cactus? Eh, lo que pasa es que este es un, un una mica. Entonces va a ser bien difícil que se pegue con... Silicona. Eh, normal. Es mejor utilizar este tipo pegatodo o el famoso, este, uju, ¿no? El uju también pueden usar, no hay problema. Ya, ahí está. Miren, qué bonito quedó, ¿no? Ahora les voy a enseñar, chica, ahí está Raquelita respondiendo. Ahí está Raquelita respondiendo. Me olvidé de avisarle a Raquelita, qué bueno que ya está pendiente. Me olvidé de avisarle a Raquelita que iba a ser el el... El Midori. Ya. Ahora les enseño lo que estoy haciendo en la academia. Por favor. Porque en la academia estamos haciendo bellezas. Tienen que, eh, tienen que verlo. ¿Ya? Voy a sacar ya todas las cositas de Raquelita. Y les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Miren para el día del padre lo que estamos haciendo. Voy a dejar un costadito. Luego tomo una foto. Se sigue saliendo. Luego le voy a tomar una fotita. Ya. Miren lo que hemos hecho para el Día del Padre, por favor hasta su mueble de mueble de carpintería. Les voy a enseñar las tarjetitas. Ahí está. Todas son tipo pop-up. Info proyectos Karina Cari, Fiorella. <risa> Raquelita, ¿qué me dices Raquelita? Ah lindo ya, lindo proyecto. Ah gracias Raquel, gracias. Tus papeles estuvieron hermosos, así que tenía muchas ganas de, de hacer un, un proyectito. Sí, quedó bonito, sí. Ya, ahora les enseño. Miren las tarjetitas que hemos hecho para el día del padre, para el día del papá. Todos estos ustedes las pueden poner en una tarjeta, en un sobrecito, y a la hora que papá lo saca, se vuelve una explosion box. Miren esta eh, parrillita. Miren esta parrillita, si no es una preciosidad. Aquí dice para el mejor. Ya hemos tratado de hacer una parrillita para papá. ¿No? Entonces, miren qué bonito ha quedado. A ver, creo que... A ver. La cámara. Espero que esté mirando bien. Ahí está. Ahí está. La parrillita de papá. Miren qué bonito ha quedado. Precioso. ¿No? Ay, ay ¿está bien? ¿O está muy este, muy arriba? A ver, hasta, <risa> esperen, esperen, esperen un ratito. Voy a acomodar bonito la cámara para que no vean los, los cables. Ahí. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí está bien, ¿no? Ya, ahí. Entonces, miren la parrillita que hemos hecho. Ha quedado bonita. Y todo esto lo estamos haciendo para el Día del Padre en la academia. ¿Ya? Las invito. Todavía pueden ingresar sin ningún problema. Pueden entrar a la academia. Y porque todos los eh, videos, todo queda eh, guardado. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran. ¿Sí? Miren. Ahí está. Y como les digo, pueden cerrarlo por completo, ¿no? Y guardarlo en un sobrecito, ¿sí? Ahí está la parrillita de papá. Y también hemos hecho, con las alumnas, hemos hecho el mueble de carpintería. A ver, díganme, por favor. que <ríe> sí, no es una belleza también. <ríe> Miren, el mueble de carpintería. Ahí está. Con todos los detallitos. Uy, se ha salido. Ahorita estoy viendo que se ha salido su. No le pegué bien. Aquí le voy a, voy, a, voy a buscar mi media perla. El mueble de carpintería con todo y su virutita. Miren. Qué preciosidad. También se cierra por completo y ustedes la pueden meter en una. en un sobrecita. En un sobrecito. ¿Mist con cinta doble contacto se puede pegar. Sí, sí se puede pegar con cinta doble contacto. Daphne, ay, mis, te queda tan bonito y lo haces en menos de una hora. Yo seguro lo hago toda la tarde. <risa> no, chicas, sí pueden. Ustedes sí pueden. Patricia, sí, con cinta doble contacto sí se puede. Si no, también usa el Glossy. Eso, qué bueno que ustedes estén también ayudando. Son una cucada. Ahí está. Sí, está muy arriba. ya. Sí, ya lo acomodé. Lo acomodé. Ahí está, miren qué belleza. Y también hemos hecho estas otras dos tarjetitas, miren. Estas dos tarjetitas, también diferentes. Eh, le hemos puesto aquí acetato, porque en realidad en un principio no le iba a poner acetato. Y mis alumnas siempre estamos pensando con ellas qué más podemos ponerle. Y me dicen, mis y le pones acetato y quedó muy bien con el acetato. Miren qué bonita está, ¿sí? sí Yolanda, ¿cómo haces para escribirte en la academia? Por favor, estoy de Colombia. Yolanda, escríbele a Vilmita Alpaca o a mí al 9975-39055 y te damos todos los informes, ¿ya? Eh, para que sepan, las matrículas están 60 soles para las nuevas, ¿no? La matrícula está 60 soles y la mensualidad 60 soles. O sea, cuando uno recién ingresa, tiene que pagar 120 soles. Eso es al año la matrícula y todo el 2020. Luego, todos los meses, los que deseen entrar están 60 soles, ¿ya? Eh, este, te, te podemos dar informes por vía inbox, ¿ya, Yolanda? Eh, bueno, seguimos. Ahí está, una tarjetita más. Y esta es la otra tarjeta que hemos hecho eh, con un bolsillo, con un bolsillo de un pantalón. Miren qué bonita quedó. También quedó bonita, ¿no? Ya, yo les enseño la parte de adelante ya ustedes tienen que ponerle su cartulina blanca y decorarla y todo, ¿no? Yo lo que trato de enseñarles siempre es la parte de adelante. Esto es lo que hemos hecho de tarjetas para el día de papá. Todo queda grabado, así que pueden entrar, inscribirse y estar en las clases. Nos conectamos todos los días a las 8, perdón, todos los días, martes y jueves 8 de la, 8 y media de la noche. En vivo estoy yo, el burro por delante, la Miss Cari, y también están eh, profesoras invitadas. Este mes tenemos a Miss Lali haciendo un álbum precioso, precioso del de, de, de papá. Y tenemos a Noura Pompilla que también está haciendo una belleza de tal los vaqueros dieron mucho de sí <risa> saludos desde colombia me encanta gracias chicas eh, todas las que son de fuera también pueden ingresar a la academia el pago es a través de paypal ya a través de paypal nosotros les damos toda la cuenta y todo eh, vía inbox ok ya chicas ahora les enseño lo que estamos haciendo por el día del maestro ya todo, todo ya les voy a enseñar para que vean todo lo que estamos haciendo en la academia. Y tenemos un WhatsApp de las chicas de la academia. Entonces, ellas van subiendo sus trabajos. Y están felices porque no pensaron que iban a hacer estas cosas. Y ahora están felices subiendo sus cosas al WhatsApp. Miren, ahora estas son las del Día del Maestro. A ver, les voy a enseñar primero esta de aquí. Ya, vamos a abrirla y... Ahí queda, es como una pop-up también. Les compartimos los archivos, todo para que puedan sacar las letritas. Ahí está, miren, diferente, ¿no? Fuera de lo común. Dice Happy Teacher's Day. En realidad ahí pueden poner cualquier nombre, ¿no? El nombre de la misa o en castellano, ¿no? Ustedes ya ven cómo podrían hacerlo. Pero realmente eh, queda muy bonito, ¿ya? Esta es una tarjetita. Acá tenemos otra tarjetita. Le he hecho tipo box. Miren los detallitos ahí. Muy fácil. También se cierra. La idea es que todo se pueda cerrar para que se meta en una tarjetita, ¿no? En una tarjeta, perdón, en un sobrecito. Pero miren qué bonita ha quedado la tarjetita. Esta de aquí. Alguien por ahí decía: Ay, mis meses acordar como si est eh, estuviéramos yendo al colegio. Sí, queda muy bonita, ¿no? Y esta de aquí, que es eh, la que más me gustó, es un explosion que ya la tienen que haber visto por ahí, que yo ya he colgado los videos, las fotos y todo, de unas eh, miniaturas que hemos hecho. Inclusive yo, las chicas ni siquiera saben lo que yo voy a hacer en el día, ¿no? Solamente les mando una pequeña lista de materiales para que no se estresen, y yo después con ellas estoy haciendo el proyecto. Entonces, mientras que yo cortaba, les decía, a ver, adivinen qué es. Y poquito a poquito iban adivinando mientras yo les enseñaba. Miren, es un aula en miniatura. Por favor, díganme si no es una belleza. <ríe> es una bellecita. Ahí la ven. Hemos hecho todo a mano Hemos hecho los muebles, los lapicitos, la pizarra. A ver, les voy a enseñar así en vivo y en directo. No sé si ven los, los lápices ahí. Aquí, aquí, aquí. Ahí. La manzanita. Todo, todo, todo, todo está hecho por nosotras. A ver, a ver. Ahí. La pizarrita. Las, eh, las tizas. No sé si lo ven. Las tizitas. Ahí ay, ay, un cosadito por ahí. Ahí, ahí, ahí. Miren, hemos hecho. Eh, eh, por favor, miren el, el borrador de la pizarra. Sí, miren los, los papeles de la Miss. Por favor, tienen que ver esos detalles. Los papeles de la Miss. Escritos en el escritorio, puestos en el escritorio, así todos desarmados. Ya, aquí. Aquí el, el, los asientos de los niños. Miren su librito. Aquí si no me equivoqué, casi puse bien el, la grapa. <ríe> los lápices, por favor. Miren los lápices. <ríe> una bellecita realmente, ¿no? Aquí una tarjetita para que ellos puedan escribir. Los niños, los chicos. Eh, una explosion diferente, ¿no? Diferente. Ahí está Vilmita respondiendo para que le escriban a su WhatsApp. Sí, hasta el mínimo detalle. Ah, sujeta tal paciencia para hacer miniatura. Y si le preguntas a las alumnas, ellas te van a decir que en dos horas he podido hacer estas tres tarjetitas y diferentes, ¿no? Bueno, dos tarjetas y una explosion que realmente a mí me encantó. Ahí está forradita la explosion. Sí, a mí me gustó mucho. Así que las invito a que participen en la academia. Siempre estamos eh, atentas a cualquier detalle. Para ayudar a las chicas también, tenemos un WhatsApp en donde solamente publicamos cosas de scrap, ¿no? Ustedes imaginarán que si acá hay reglas en, en el WhatsApp, ¿cómo serán las reglas, no? Hay bastantes reglas. <ríe> Así que, este, para, justamente para eso, ¿no? Para que no haya desorden y para que no eh, se filtren otro, otro tipo de cosas. Ahí están los trabajos que hemos hecho por el día del maestro, ¿ya? Entonces, las esperamos con mucho cariño y me estuvieron preguntando por la este, corbatita. A ver, esta corbatita es una corbatita hecha, o mejor dicho, eh, el, el molde de la corbatita la ha compartido nuestra eh, colaboradora del mes, que es Maguela, nuestra querida Maguela, una hermosa uruguaya que ha compartido un moldecito de corbatita para hacer una tarjeta, ¿ya? Les pido que por favor, si pueden, trabajen la corbatita, porque es hermosa la corbatita que ha compartido Maguela. Y yo, para hacer algo diferente, la hice tipo aqua shaker. No sé si la ven ahí, a ver, miren, ahí la ven, ¿ya? Se abre aquí, así, ahí, miren, esta parte también es aqua shaker, solamente que esta sí tiene poquito y esta sí tiene bastante agüita. Ya se me, se me fue, no sé si ven por ahí, pero se me fue una rosada, pero no importa. Quería que todas sean así celestitas, azules. Esta la voy a enseñar la otra semana a hacerla muy fácil, muy, muy fácil. La otra semana la enseño a hacer. Mientras tanto, eh, el molde lo ha compartido nuestra amiga Maguela, así que entren. Para que vean el moldecito, van sacando el molde y yo la otra semana les comparto hacer esta... Estoy pensando hacer eh, una semana de full shakers, ¿ya? Porque tengo bastante material para shakers y esta va a ser uno de los proyectos. este Esta tarjetita tipo eh, corbatita para el día del, del papá. Ahí está, miren, qué rico, desestresante. <ríe> Bien, no es mica... Por si acaso, no es mica. Ya les voy a decir qué cosa es. ¿Ya? Bien, todas estas cositas ustedes las van a poder eh, ver en la academia. Antes de irme, por favor, antes de irme, para que quede claro lo de la, eh, lo del diccionario. Vamos, hemos, bueno, yo me incluyo, pero en realidad Vilmita es la que más trabajo ha tenido con esto del. Ella es la que lo ha creado el diccionario escrapero. Y eh, lo, que, lo que vamos a hacer es solamente compartirlo por ahora a las chicas que han dado like, perdón, acepto a todos nuestros reglamentos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tanto pedimos que den acepto a los reglamentos? Porque la idea es que ustedes sepan ¿Cómo estamos trabajando? Lo que hacemos es un trabajo arduo de, de las tres, tanto de Vilma, Karina y, y mío. Toda la, todos los días estamos conectadas para ver qué les traemos a ustedes. Y lo mínimo que pedimos es que ustedes acepten nuestro reglamento, ¿ya? Y en nuestro reglamento no hay nada, este, es nada especial. Solamente eh, léanlo y van a ver, ¿ya? Recién ahora están dando like. Al, eh, perdón, están aceptando el reglamento cuando hemos puesto, estamos repitiendo varias veces. Inclusive, Vilmita ya tiene una lista, ya tiene una lista de las chicas que han aceptado y, y por consiguiente son las chicas que se van a quedar en el grupo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con todo esto de, del grupo, dijimos que solo se quedaban las chicas que querían y estaban dispuestas a compartir y a trabajar con nosotras? Entonces, no es justo ver chicas que solamente entran cuando hay garaje scrapero para comprar o cuando, o cuando vamos a compartir redes, ¿no? No es justo. Entonces, lo que estamos haciendo es ir viendo una por una y quienes realmente sí comparten y sí están aquí para trabajar. ¿Se acuerdan que dijimos un like, compartir nuestra, nuestras transmisiones como esta que me imagino, ah, no, en el grupo no se puede compartir. Pero este, compartir, eso es lo importante, ¿ya? Eh, ¿Quién está diciendo? Nancy, Nancy Saavedra. Ahí está Vilmita y con Vilmita puedes inscribirte en la academia, ¿ya, Nancy? Su teléfono está por ahí. Yo no me sé el teléfono de Vilma eh, de memoria. El mío es 9975-39055. ¿Ya, Nancy? De ahí te paso con Vilmita que ella es la que, la que las ayuda a entrar a la academia. ¿Ya? Muy bien. Eh, ¿Qué más les iba a decir? A ver, voy a ver si tengo algo más que decirles porque yo lo apunto o si no, mis asistentas me dicen qué es lo que tengo que decir. Ya. Ah, ya. Entonces, el diccionario solamente se va a dar eh, a partir de entre... y vamos a darlo a partir de mañana, pero hay bastantes chicas que han puesto ya acepto hoy, así que recién vamos a hacer una lista. Y ojo, solamente a las que le piden a Vilma, no las que, todas las que han dado acepto, ¿eh? a las que le piden a Vilma y dice Vilmita, estoy, estoy eh, interesada en el diccionario, no lo hagan ahorita, por favor, porque no han leído el mensaje de la mañana que decía a partir de el lunes van a poder escribirle a Vilmita. Le han, a la pobre, la han vuelto loca. Cari, por favor, di en el vivo. Sí, estoy diciendo en el vivo que a partir de mañana ya pueden escribirle a Vilmita y Vilmita va a ir viendo quiénes son las que han aceptado, están participando. Ojo, han aceptado, están participando, comparten y siempre están con nosotras. Esa, porque de verdad el diccionario ha sido bastante trabajo, chicas, bastante trabajo. Otra cosa que les voy a pedir es que no puede salir del grupo. Eso quiere decir ustedes lo imprimen, lo tienen en su cuadernito, todo lo vamos a encuadernar, pero no pueden compartirlo. ¿Mm? Eso es importante, no puede salir del grupo el diccionario. Tiene imágenes, tiene bastante trabajo y recopilación de palabras, estilos, herramientas, todo lo que nosotros más o menos, bueno, no todo, porque definitivamente por ahí se nos ha escapado algo, pero va a haber, ya les dije, un tomo 1 y un tomo 2. Mi madrina este Malatesta nos va, nos va a hacer una un pequeño apéndice de ese diccionario sobre las herramientas de We Are, que también están en nuestras herramientas, pero ella tiene otro tipo de herramientas de We Are, las que han leído cada uno de los comentarios van a darse cuenta de lo que estoy diciendo así que este no se preocupen no se preocupen que con paciencia ya tienen que darle la eh, acepto a todo chicas que somos de fuera no participamos en el garaje no importa aunque no participen tienen que poner acepto ya tienen que poner acepto a todo así como si estuvieran casándose con nosotros así sí Sí, acepto. Sí, es transmanía. Sí, ahí está mi, mi madrina diciendo, ja, ja, ja. ¿Qué dice Karimbel? Me salvé. Estoy online, estoy activa. Creo que Sufi, ¿no? También puse acepto doble. No, doble tampoco. Porque Vilma tiene la lista, no se preocupen, pero sí tienen que estar activas, sí tienen que estar participando, eso sí, porque como, como conversamos con, entre Karina y Vilma, el trabajo ha sido fuerte, es como les digo, especial de Vilmita, y lo único que pedimos es eso, que nos que nos sigan y que sí que compartan con nosotros. Patricia Maletesta, que está ahí, va a ser nuestra manager manager, manager. Ella va a buscar a la editorial que va a imprimir, porque ojo, no se puede copiar <risa> el diccionario que hemos armado. Entonces, Pati ya está buscando el, editora, el editorial que nos va a, eh, va a imprimir mil unidades del diccionario esprapero, en donde ustedes van a poder adquirirlo. Y la firma de autógrafos de las tres va a ser terminando la pandemia. ¿Qué dice Karen? Que me quince, pensé que no había, pues. No, no, ahora eres mi mala. Ya. Y Patricia Malatesta va a hacer un apéndice dentro de ese diccionario. Va a ser un apéndice de todas las eh, herramientas de Wii. De, es una marca especial de Patricia Malatesta de web, de web. ¿Ya? Pero mientras tanto, todo nuestro diccionario tiene imágenes, tiene eh, el significado de muchas palabras que muchas no entienden, al menos principiantes. Está bien bonito para que ustedes lo impriman y lo tengan ahí. Inclusive tiene unos cuadraditos en donde ustedes van a poder poner check. Nosotras que somos medias compradoras compulsivas, van a poder poner check a todas las herramientas y cosas que ustedes ya tienen. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice? Y dice eh, Daphne, va a servir de mucho el diccionario. Hay muchas palabras y máquinas que no sabemos en qué exactamente. Silvita, muchas gracias, Miss Cari, por sus novedades para la academia. El diccionario es una gran herramienta. No sé cuánto. Yo de verdad creo que les va a ayudar. ¿eh? Yo les va a ayudar. Yo creo que les va a ayudar. Miss, ya fue, ya. <risa> ¿Qué pasó? Ya, se agotará de inmediato. Ahí está, Carmencita Poma. Qué linda, Miss. muchas gracias, gracias. Me apunto con un rom party sí web. Qué lindo tener un diccionario para poder saber conceptos. Sí, les va a servir muchísimo. Ya, eh, ya saben la firma de autógrafos es terminando la pandemia. ¿Qué dice? Para que no compren doble ni triple. Oye, sí, eso pasa. Para no comprar doble ni triple. Ay, qué rico. Ay, miren lo que me han traído, porque saben que yo estoy trabajando y han dicho: Ay, mi mamita está, está trabajando calientito, mi rojo leche. Y ahora me voy a sacar a, ah, para que no compren Ya, ahora me voy a casar con, Se tienen que casar con nosotros. Sí. Ay, me estoy vacilando. Gracias, Cari. El diccionario, a ver, un poquito de luz. Gracias, Karen, el diccionario me ayudará un montón. Yo sé, Kelly, yo sé. Kelly, esto, creo que has estado preguntando y no he podido contestarte. Discúlpame. Scrap, Scrap Amiga, Crop Troqueles. Todo, todo, todos los nombres con palabras propias de Patti. Oh, qué lindo. <risa> llegó la mabe. Eh, Llegó la Mave. A mí me pasó, compré un embossing doble. Ahí está, ven. Hola, Mabelita, mira, cómo Me han traído mis hijitas lindas. Saben que estoy chambeando. Carolina Blas dice, sí, sobre todo para las que empezamos nos servirá mucho el diccionario. Sí, de verdad les va a servir mucho. Bien, miren, miren mi arroz con leche. Ay, antes de irme, antes de irme, ven, yo quería enseñarles. Antes de irme, antes de irme. Esto es para las que son de fuera, de, de, del extranjero. Esto se llama arroz con leche. Esto es un postre súper peruano. A veces se mezcla con, eh, ¿cómo se llama? Más amorrita morada. Mm, a mí me encanta la más amorra morada. No, yo no. Me entregué en mis hijas. <risa> sí, Cecilia, tengo que hacer mi derecho de autor y la edición es limitada, como dice Denny Sainz. Ya, antes de continuar, de irme, no me quiero ir. Les quiero enseñar el álbum que hice. Eh, ustedes saben que estamos en plena aventura scrapera en la página de Berti, donde ustedes saben que soy DT. Voy a, sacar, voy a poner mi arroz con leche por acá. Y este fue el primer álbum. No vale, dice. No te vaya. Ya no me voy, no me voy. No me voy. Hola, Jessica. Ahorita me preparo mi arroz con leche. Sí, a mí también me gusta mezcladito. Espero que termine la cuarentena y en octubre para enviar un turrón. Ay, qué rico. Los turrones de la cara y son riquísimos. Qué pena. Ya, yo me voy. Pero antes de irme, antes de irme, quiero enseñarles... El albuncito que trabajamos en la aventura escrapera en, eh, en España. Eh, nos hemos ido a España, así, nos hemos fumado un buen troncho y nos hemos ido a España. Y hemos hecho un, eh, un álbum cosido de ojal, miren oh, qué preciosidad, es una belleza. Ya estamos en Colombia, así es, Julita está ahí diciendo, ya estamos en Colombia, ahorita ya estamos en Colombia. Pero quiero enseñarles el álbum que he hecho de España, ¿ya?, Miren qué bonito, nunca había hecho este tipo de costura ojal. Las encuadernadoras eh, me imagino que sí, pero yo no, nunca había hecho. Y miren qué bonito el, el encuadernado, diferente, ¿no? ¿Qué dice Patti? Editorial La Flor de la Canela de Rama. <risa> ya, Pati, ya, tú, tú misma eres, tú eres la encargada de esa vaina. <risa> Entonces, miren, esta es mi versión, así que las que están interesadas de fumarse un poquito de la buena y estar volando por todo el mundo, pueden entrar a la página de Verticruz, de ay no, no, no debo decir eso. Es, es broma, ojo, es broma. Eh, pueden entrar a la página de VertiCruz para que vean los álbumes que estamos preparando y sobre todo las peruanas me hagan barra porque cuando me toque a mí voy a hacer un álbum de Perú. Sí, estamos con Chayán, Cecilia Agarra, ahí está Cecilia Agarra diciendo. Sí, estamos con Chayán. Voy a hacer un álbum de Perú, voy a representar al Perú, chicas. Así que, por favor, como sea, tienen que entrar a la hora que me toque a mí. Y, bueno, no, no a, a todas, en realidad, porque todas están trabajando lindo. Pero me tienen que hacer barra cuando ya salga a, a hacer el álbum de Perú. Por favor, por favor. <ríe> ya les enseño por dentro. Es sencillito. Ya, es sencillito. Aquí tiene para poner una tarjetita por dentro, una fotito. Es tipo tipo el Midori, mira, tiene cuadernillos. Ahí están los cuadernillos. Y me encantó, de verdad me encantó hacerlo. Sí, vengan a hacerme barra, por favor, cuando me toque. Ya les voy a decir cuándo me va a tocar, porque me toca hacer un álbum de Perú. Voy, voy a estar orgullosísima. Y les cuento que ayer Colombia, Colombia hizo... Oh, ¿qué pasó? Bien ahí. Colombia hizo un baile cuando su presentación. Hizo un baile hermoso de la pollera colorada y todo. Entonces, yo no sé bailar. La pondré a mi hija a bailar marinera, pero algo de Perú tengo que hacer. Pero yo soy re peruana, re contra peruana. Entonces, algo voy a tener que hacer. Así que ya saben que yo también soy media loquita. Así que esperen mi álbum de Perú. Ahí está Jessica. Es una azafata. Sí. Jessica es una zapata, es la muerte. Me encantan los TikTok que ha hecho este Jessica. <ríe> Soy la representante peruana. Aunque también está Cecita, Ceci, Cecilia, también está dentro de las DTS, pero ella no está representando el Perú, está representando a Estados Unidos, así que también tienen que entrar a hacerle barra a ella también, ¿ya? Miren. Eh, yo lo hice con el papel de Photoplay. Este Photoplay se lo compré, si no me equivoco, a Úrsula. Úrsula Cabanillas. Miren qué bonito quedó. Todos tienen hojas por dentro. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Por dentro es bien sencillo. Ahí está. Miren qué bonito. Ya. Eh, y al final. Ahí está. Este. Y al final tiene esta, este cuadernillo. Este cuadernillo, esta decoración. Ya pues, Cari, que te enseñes L. El... No, yo no voy a bailar, la voy a hacer bailar a la C. Haz un plato típico. Ay, qué, ay, qué complicado. Si sí, se supone que es scrap, no es cocina. Nosotras atafatas te vamos a apoyar. Sí, por favor, haremos un bailecito de todas maneras. De todas maneras, por favor. Me hace bulla. También a Cecilia Guerra le tienen que hacer bulla cuando le toque. Que sirva como representación y dar a conocer nuestra... Sí, bueno, le haré a mi mamá cocinar algo porque mi mamá es la que cocina, mi hija es la que baile marinera, no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. A ver, les termino de enseñar para ya irme porque ya estarán aburridas de mí. Ahí está. Esto es lo que yo he hecho con un bolsillito acá, un desplegable acá sencillo, porque aquí lo que importaba, como dice la piloto Carol que estuvo en España, era la encuadernación. Ya, miren qué bonito, miren, miren. Me encantó, así que pasen por ahí por la página de Bertie para ver si es que por ahí eh, se animan a hacer un álbum de estos. Ya, ahora sí, ya me voy. ¿Qué dicen tus videos de amor. <ríe> ahora sí me vengo a comer mi, mi arroz con leche. Sí... Lo tenemos pensado. Sí. Ah, ya. Entonces las zapatas van a bailar también. Es un libro de recetas peruanas. Sí. No, tengo que hacer un álbum, chicas. Ya está todo pensado, ya. Ya está todo pensado. Una representación culinaria en versión escrava. Hasta, miren, me voy a tomar, antes de hacer el álbum, me voy a tomar mi piscozáguera y voy a, voy a entrar con mis pisco sabor adentro ¿Qué les parece? Ya ahora sí, me voy. Ya para no seguir hablando más. Ya saben, los espero en la Academia. Las chicas de la academia tienen su, su... A ver, ¿cómo les explico? este Todo el grupo, por supuesto, que es mi, mi, mi cariño. Mi cariño le quedó de más grande, pero las chicas de la academia tienen su cariñito especial. Así que la, les recomiendo que ingresen a la academia para que vean cómo nos divertimos ahí, cómo estamos en el, en el WhatsApp, en las clases, en los cursos. Todo es un... un eh, un tiempo muy bonito que la pasamos. Hay muchas chicas que no hacen su tarea, muchas, pero solamente estar con nosotras en la academia, estar en vivo todos los martes y jueves, eh, saber que tienen clase las las motiva mucho. Así que tómeno como una terapia. <risa> Más barato todavía. Muy bien, un besito. Cuídense mucho. Ya nos vemos, ya saben. Atentas cuando salga a hacer el álbum de Perú. Atentas en la academia. Atentas a los grupos. Por favor, el reto de las tarjetas. No se olviden que hay una fecha límite. Todavía no sé, no nunca, nunca me aprendo ninguna fecha. Pero hay fecha límite. Si saben por ahí qué fecha límite es, ya tenemos un post también para que vayan subiendo sus, eh, sus tarjetitas. ¿Ya? Éxitos, gracias. Gracias, estoy contenta. Ya estoy extrañando, voy a tener que regresar. Bien, un besito. Voy a comer mi arroz con leche calientito. Cuídense, terminen bonito el domingo. Y ya saben, esto no es un reto ni nada. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo, no hay ningún problema. Pero ahí queda lindo el eh, Midori que he hecho con los papeles de Raquelito. Besitos. Cuídense mucho. Madrina, ya sabes, busca la editorial, por favor. La primera que copie, ya sabe. <ríe> Besitos, felicitaciones, gracias. Un besito, chicas. Bye, bye.